¡Lo lograste! Oh. <risas> ¡Presionaste! Nunca me había tocado tan difícil Estamos de nuevo con la mini allá atrás y esto esto es algo que no hacía hace tiempo ¡Oh perro! Este es el día que elegimos para trabajar No. Está, bajamos la máquina rápidamente eh, Sí... Eh. Querer es poder. Ya, recién vamos a empezar con esto. Está lloviendo un poquito, pero engraso el brazo y nos vamos a trabajar. Vamos avanzando con la primera cosa que estamos haciendo allí, Sacando tierra de acá al lado y... El perro está vuelto al Está demasiado contento <risa> esa perra. Sí. ¡Mírala! Podemos partir con esto más chiquitito Al principio porque no vamos a tener mucho vuelo pero de aquí para allá podemos empezar a ser más, más grandes ¿Qué opinas tú? Han paleado los chiquillos Hemos danzado un montón Cuando se seca el terreno mi neumático funciona Todo este barro le he sacado al puro balde y tengo que sacar todo lo que está allá adentro, cacha, como está, qué, qué, qué vergüenza. Bueno y la baruga, cacha se mando final la pala y no, esto es un desastre, cacha. Esta parte está ultra húmeda. Dale esta acá. Bien. Bien. Oh. Está súper lento el terreno, man. Te esa parte de ahí. Este este lo bombeaste y te costó llegar a este. A este si estuviese rápido no te habría costado nada. se está hundiendo con todo este es el peralte que nos va a dar media vuelta hacia el otro lado Apareció un peralte de la tierra. Man. ¿Cuánto tiempo estuve escondido ahí? Va a haber que sacar una zanja profunda allá al lado de la máquina porque tenemos que drenar esta cuestión para algún lado. Decir que terminamos como empezó. <risa> está lloviendo su resto. Ya está todo mojado. Barro muy pegote. Cacha ese balde Tiene tiene buenos huevos de tierra. ¿Dónde está el la <risa> Uh. Uh. Oh, ¡Jamón! <risa> <risa> ¿Qué saben de drenaje después del pantano? <risa> Su sesión de compactada, estrictísima, a punta de pala y compactadora. Está quedando cada vez más como que lo vamos a poder andar algún día, porque llevamos... Tuvimos como tres días de máquina, mira esa meseta como la dejamos, la punta de... La punta de compactadora, que hermosa. Queremos, queremos andar. Oh, acabamos de hacer este peralte, la caída y la meseta, que brutal. Este, este está... Yo creo que hay un barro pegado debajo de la compactadora. Vamos equipo, Dándolo todo Bueno, bueno. Hay que Ahí quiero buscar a la escleta Ese todavía no está compactado weón Mira Como brilla la weón ¿Todo bien? ¡Fuera Mariano! <risa> <¡No, bro! risa> Se arrepintió <risa> El anterior le salió un poquito más pulida sí. Se distrajo, se nos sí. distrajo el Oscar Esto no se saque la chucha esta Si, sí. cáchate como estás conectando esos bums ¡Woo! ¡Yey! Yeah. ¡Bueno! I said, I'm ¡Te pasaste! <risa> ¡Cacha, cómo la agarró la maña! ¡Bye, bye, bye, bye, bye! ¡Bueno! ¡Oh! Oh. <risa> ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡Bueno! Oh, ¡Uy! Ahora. Poquito a poco nos tenéis nerviosos. Bueno. Perfecto. No, porque... <risa> Está dura la pista, uno se está apretando, entonces va a empezar a quedar muy rápida Es que en esta weá parece que hay la velocidad de la luz. <risa> <risa> mm. ¡Bueno! ¡Buena! ¿Tienes freno? ¡Corto! Me escuché tu freno Yo igual Me ¿no? no, no. Oh. ¡Wow! ¡Como le entró al peralte! No, llegué tarde, ya lo tienen listo y esta está recién construida. <ríe> oh. <ríe> Sin palabras, pero... uh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, Esta acuática. Uh, esta no tiene agarre. ¿Cómo van las bicis chiquillo? ¿La han pasado bien? Yo sí, no soy amigo, pero yo no lo conozco. Pero no lo conoces todavía, pero puede ser tu amigo. Para conocerlo tienes que conversar con él. ¿Cómo va? <risa> ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bacana! ¡Oh, qué bacana! Díganme si no está lindo. que no tiene un poco para guiar. con todo, <risa> es la vuelta olímpica. <risa> Boom. Oh, cortó. <risa> Compactó mucho. <risa> no sé quién grabar. nos hicimos eficiente weón. Cachate esa weón. Este peralte está hecho bolsa. En la caída de este. También está un poco hecho bolsa, pero no es tan importante. Está descascarado entero ya. Lo vamos a tratar de arreglar.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 Sin chantar, sin chantar. <risa> boom, bueno. <risa> <risa> Están llegando con todo ahí, boom. El güey ahí que compacten con todo. Uy. <risa> Aquí cómo hizo. <risa> El viento cómo está. Oh. Oh. ¿Sabes? <risa> La vela raja. Por más que me paré allá, que se Woo. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Y esa vez la tenéis 29 adelante o 27 y medio adelante? 29 adelante 29 adelante, 27 y medio atrás ah, <ríe> ¡Qué estilo! Qué ха <laughs> ха <risa> ¡Qué locura! ¡Corto! <¿verdad? risa> oh, ¡Qué susto! Uh. <risa> Hay que hacer que tirar la bici para un lado y los hombros para el otro. ¿Sí? Hazlo más todavía, suércete más. ¿Más así? Sí. ¿Qué? Oh, la media altura. <risa> para la pataca. la